Mentimeter es una herramienta web en línea que nos sirve para hacer preguntas, encuestas y juegos a nuestros participantes. La aplicación lo que nos permite es lanzar diferentes formatos de participación para nuestros participantes que pueden ser estudiantes o alumnos. Esto permite que nuestros eh, participantes jueguen e interactúen con la herramienta o la aplicación y con esto puedan Aprender viendo y haciendo. El acceso y la y la utilización de la aplicación o la herramienta es a través de un sitio en línea, un sitio web. Para acceder al sitio tenemos que colocar la siguiente dirección www.centimeter.com. Al introducir esta dirección, nos aparece la siguiente página, que es la página inicial, donde tenemos que tenemos las opciones para poder eh, ingresar a la a la, a la a la herramienta con nuestra cuenta, por ejemplo, con nuestra cuenta de Google. ingresar por ejemplo en nuestra cuenta de google tenemos que hacer lo siguiente presionamos iniciar sesión esto nos lleva a la siguiente página donde tenemos la opción para generar una cuenta de sesión y tenemos para iniciar con la sesión con nuestra cuenta de google en este caso presiono iniciar sesión con google y tengo que introducir mi cuenta de google Una vez que introduzco mis datos de acceso de mi cuenta de Google, accedo a la pantalla inicial de la aplicación donde podemos observar que tenemos lo siguiente. Aquí podemos traducir la página para que nos aparezca en español. Tenemos la pantalla inicial donde tenemos aquí en el centro las distintas presentaciones que ya fuimos realizando todas las presentaciones van quedando grabado aquí van quedando grabada en esta página inicial y se pueden ir observando aquí y uno puede ir manipulando estas presentaciones en el caso de que yo quiera por ejemplo ya borrar esta presentación que tengo aquí directamente sigo su fila y presiono aquí los tres puntos y de las opciones que me aparecen puedo eliminar o puedo aquí también puedo duplicar si es que quiero Aquí lo que hago es seleccionar y aquí presiono borrar para eliminar de las presentaciones que tengo. ¿Cómo generamos una presentación? A partir de esta pantalla generamos una nueva presentación directamente presionando sobre este botón nueva presentación. Al presionar, nos aparece una ventana en la que tenemos que inicialmente colocar un nombre para nuestra presentación. Por ejemplo, coloco un nombre. Al colocar el nombre, una vez finalizado, presiono crear presentación. Con esto paso a la página donde voy a empezar a generar los temas para mi presentación. Inicialmente, ¿qué tenemos? Nos aparece esta pantalla donde podemos ver en el centro tenemos lo que viene a ser la presentación de la página o la plantilla actual que viene a ser esta aquí. A la izquierda tenemos las distintas plantillas que vamos a ir agregando y que se pueden agregar. A la derecha tenemos los tipos de preguntas que podemos agregar, tipos de de preguntas donde el participante interactúe con esas preguntas o también podemos agregar informaciones, informaciones con los cuales el participante interactúe. Tenemos tipos de pregunta, opción múltiple, nube, nube de palabras, tenemos preguntas abiertas, tenemos también seleccionar la respuesta, tenemos escriba la respuesta. La manera de agregar una pregunta es la siguiente. Directamente presionamos sobre el tipo de pregunta, por ejemplo, esta primera opción, concurso de preguntas, selecciono. Al seleccionar, nos habilita para generar este tipo de pregunta. En este caso es seleccionar una respuesta y empezamos a completar la pregunta. Colocamos la pregunta allí, una determinada pregunta En opciones, vamos colocando las distintas opciones a responder por parte del participante. Tenemos que señalar cuáles de las opciones es la correcta. Entonces. Para esto, directamente hacemos clic sobre el cuadro de la opción correcta. Señalamos de esta manera. Y luego tenemos distintas opciones que podemos ir colocando. Por ejemplo, podemos indicar eh, qué, qué tiempo van a tener los participantes para responder a esta pregunta. Inicialmente tenemos 15. Esto podemos aumentar o disminuir. Se refiere a que para que respondan a esta pregunta, van a tener 15 segundos se puede agregar una música aquí se tiene la opción se puede elegir una música para que le vaya apareciendo al participante y con esto ya tenemos la primera pregunta el primer tipo de pregunta agregado a nuestra presentación es ir agregando una pregunta por cada presentación o plantilla que vamos teniendo Pasamos a la tercera plantilla. Aquí vamos a generar otro tipo de pregunta. Primeramente, podemos ir eliminando cada plantilla que vamos agregando, por ejemplo, aquí la 3. Una vez que agregamos, una vez que completamos el, el tema para la plantilla, aquí tenemos la opción para agregar plantillas, presionamos. En este caso se agrega la tercera plantilla y vamos a introducir otro tipo de pregunta ejemplo, aquí seleccionar respuesta, podemos introducir, podemos generar una pregunta de verdadero y falso, que sería de esta manera. opciones ponemos para la primera opción verdadero. Para la segunda opción ponemos falso. La tercera opción eliminamos, tenemos la X aquí al lado para eliminar, entonces quitamos y vamos a mantenernos con dos opciones que son la opción 1 verdadero, la opción 2 falso. Tenemos que indicar cuál es la correcta. Presionamos solo el cuadrito de uno de ellos y con esto ya tenemos la segunda pregunta para nuestra presentación. Podemos agregar otra. Presionamos nuevamente Añadir diapositiva o presentación. Y aquí podemos añadir una, por ejemplo, de opción múltiple. Presionamos. Y tenemos que completar las opciones. Aquí, por ejemplo, podemos generar una pregunta de opción múltiple a través de texto o también a través de imágenes que podemos aquí indicar. Para agregar imágenes como opciones, presionamos el icono de la imagen de cada opción. Nos aparece una ventana para buscar la imagen, ya sea en nuestro computador o también podemos buscar desde una biblioteca de imágenes. En el buscador escribimos el tema y nos aparecen directamente imágenes relacionadas al tema. Una vez que encontramos una de las imágenes deseadas, hacemos doble clic sobre la imagen. Nos aparece una vista previa del tamaño que va a tener la imagen. Si estamos de acuerdo con esto, presionamos directamente guardar. Hacemos lo mismo para la segunda imagen. Presionamos el icono. De vuelta, biblioteca de imágenes. Colocamos el tema. Y de las imágenes que nos aparecen, seleccionamos haciendo doble clic. Se genera la vista previa de la imagen, presionamos guardar. La tercera opción de imagen, de vuelta presionamos. Nos vamos a la biblioteca de imágenes y buscamos un tema. Seleccionamos la imagen haciendo doble clic y presionamos guardar. nos queda indicar cuál es la opción correcta. Entonces, para esto, primeramente tenemos que marcar una opción que es mostrar respuesta correcta. Al presionar, por cada opción se habilita para que se pueda indicar cuál es la respuesta correcta. En este caso es la opción 2. Marcamos, señalamos como la respuesta correcta. Entonces, ya tenemos nuestra tercera opción de tipo de tema que podemos tener para nuestra presentación. Y esto, nuestros participantes, ¿cómo interactúan con esto? Nosotros tenemos que poner a disposición de nuestros participantes y para esto tenemos esta opción aquí que es regalo. Se presiona. Esto va a mostrar una pantalla de esta manera. Entonces, el participante o estudiante o alumno lo que va a tener que hacer es introducir este código que está viendo aquí en la pantalla. Primeramente, el participante o alumno tiene que ingresar a este sitio que se ve aquí, www.menti.com. va a tener que, una vez ingresado allí, introducir el código y ya va a poder empezar a participar de las preguntas generadas dentro de cada plantilla. Ahora un estudiante participó, entonces esa opción va quedando con que un participante ha seleccionado la opción 2. Luego para salir le damos atrás y volvemos al área donde está nuestra presentación. Entonces, esta es la manera de generar los temas para nuestra presentación. Es generar un, una pregunta o un tema por cada diapositiva. Y luego la manera de en que los estudiantes eh, o participantes interactúen con nuestra presentación es presionando aquí regalo y ellos van a tener que previamente ingresar al sitio e introducir el código que se está visualizando aquí para poder empezar a responder a las preguntas.